XP es una versión descontinuada de Microsoft Windows, basado en Windows 2000 y con importantes mejoras en su tiempo, fue lanzado al mercado el 25 de octubre de 2001, en agosto de 2012 tenía una cuota de mercado de 46.33% y fue superado por Windows 7 que ya tenía un 46.60% de la cuota de mercado, en diciembre de 2013 tenía una cuota de mercado de 500 millones de ordenadores, las letras XP provienen de la palabra experiencia. Experience en inglés. Tiene varias ediciones en las cuales son Home Edition, Profesional, Media Center y Windows XP Tablet PC Edition, y las más raras son Windows XPN, Windows XP KIKN y Windows XP Starter. La edición Starter desarrollada exclusivamente para América Latina, presenta actualizaciones no encontradas en la edición Home tales como ayuda para los no hablantes de inglés, un papel tapiz y protector de pantalla diseñado específicamente para cada país y otros ajustes por defecto para un uso más fácil en la instalación típica de Windows XP.